hay una actualización para el mini 2 y para el r2 pero no la encuentro entonces vamos a ver vamos a los tres puntitos tenemos seguridad control cámara transmisión y aquí el calibrar bueno ta, ta, ta. Control, Central, Estabilizador. Ah, bueno, mira, tengo que además hacer algo con los botones. Transmisión, info. El firmware de la aeronave 01.03.40. Bueno, a ver si hay actualización, como dicen. Comprobando versión, nuevo firmware disponible. Le damos a actualizar. Actualizamos Llevará unos 10 minutos Wow, no sé si tengo tanta batería Igual tengo 100 megas de, de internet, pero bueno Vamos a ver cómo va esto Dice 10 minutos No sé si tanto, pero bueno fecha de 18 del 3 de 2022 oh. actualización completada la aeronave se apagará automáticamente vuelvo a encenderla y ahí está y después voy a actualizar el air 2 Ahí encendí la aeronave y pone que está el firmware de J. actualizado. A ver, entramos. Vamos a chequear de vuelta información. Información de vuelo seguro. Tu firmware está actualizado, vale. Está todo actualizado. Esto estaría listo. Voy a apagar el dron. Voy a apagar el mando. Saco el teléfono de aquí y me paso al mando del Air 2. Conecto al terminal. Enciendo el mando. Hay que desplegarlo, ¿saben? No se puede actualizar. Hay que sacar el protector de cámara y hay que desplegar el dron, Porque va a ser un movimiento cuando cuando se encienda ahí lo tenemos está encendido voy para atrás esto es una bestia tremenda eh, lo engancho si sí, Mavic dos. entro Tarjeta SD detectada, cambiar espacio de almacenamiento a la tarjeta SD. Confirmamos porque tiene mucho más memoria. Información, buscar actualizaciones. Nuevo firmware disponible, actualizar. Como ya lo tenía, lo único que hace es instalarlo, supongo, porque lo tengo en la APP. Ahí lo va metiendo. No cierres la aplicación, no apagues la aeronave. Lo dejamos ahí quietito. Ahora le toca al Mavic Air 2. Ahí está. 77%. Siempre hacer esto conectado al wifi y con el dron cargado, el mando cargado y el teléfono, tablet o lo que sea que utilicen cargado. Si es un controller, si es lo que sea, siempre con energía. Y siempre adentro. chequen toda la información que ponemos los youtubers, que les estamos dando una mano con todas estas cosas para que sepan lo que tienen que hacer y cuándo hacerlo. Si me siguen en mis canales, siempre van a tener toda esta información. En este caso les estoy mostrando cómo es, porque hay gente que está llegando a este mundo, aunque parece que no, pero todos los días hay gente nueva, y hay que volver a explicar las cosas porque no se van a ir a un video de hace tres años. Entonces, bueno, vamos actualizando nosotros también, ¿no? 99%. Actualizar firmware de la aeronave. Firm firma. Ahí está haciendo unas cuestiones el dron. Firmware instalado. actualizar el firmware de la aeronave. Papá, el firmware de la aeronave se actualizará a la versión más reciente para evitar riesgos de ahora de la versión de firmware. Y entre módulos módulo de la aeronave. Bueno, firmware instalado. Cierro esto. Firmware de la aeronave actualizado. Así que nada. A ver cómo quedó. El del Mavic Air 2 es el 0010720. Se los voy a, a dejar en una foto también ahí en el video. En este caso no se apaga el dron, quedó encendido, no me pidió nada, así que... Otra cosa. Vamos a apagarlo. Apagamos el mando tenemos esto. Y bueno,